Tú me dices, agua en la casa de Don José. Y tú me dices, agua en la casa de Don José. Ven. Hola, buenos días a todos mis amigos. Voy a tratar de no insultar, como lo hago en todos los videos. Así que, perdónenme. Procede a insultar épicamente. Ahora, ahora sí empezamos. You just face Mejor ni siquiera canto porque le ponen 50 strikes. De... ¿Ves, mano? Ahí me morí, pero no insulté porque soy tremendo codo. Antes no insultaba. ahora Porque éramos unos niños. Y ahora seguimos. ¿Y ahora yo cómo paso esto? Por Dios. ¿Qué? Yo simplemente pierdo práctica cuando hay bugs. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que tengo que los bot. No insulto, simplemente, no insulto. Oh, por Dios. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. No quiero que edite más. Ya quiero terminar este video. Ya quiero insultar a la vida misma. Y ya se terminó la torre. No Santo de la vida o sea mano yo podría silenciar, silenciar tu audio y que te insultes pero bueno bueno cuando tú vieras que me muera silencia mi audio si sí. ves que me muero cuando estoy llegando simplemente mutea mi audio y me voy a poder insultar a la vida misma. voy a decir es confuso verdad Confuso, verdad. Ahora se muere, ahora se muere. En la casa de Don José. Pero llega, fe. pero llega, yeah. pero llega. Yeah. Máximo que este video dure unas 3 horas y, y listo, ya estamos bien pepe, En la casa de Don José Ya entra pe Don José, ya entra P. José ¿Qué vas a esperar al último segundo, pe Don José? Espera, voy a reclamar mi mirada, no puedo no, no, por... Minuto exacto Se murió Es nube Es nubi, señor no. Le voy a intercambiar ¿Qué cosa vas a intercambiar? Yo voy a intercambiar Mi casa por tu cuenta de GTA ¿Mi casa por tu cuenta oh. de GTA? Yo, yo te hago un trade Que es... Que es mi casa por tu cuenta de GTA No, gracias Es un buen trade, piénsalo No, gracias, no voy a perder no. mi cuenta de GTA Es un buen porque tampoco te llevarás a, a mi casa Solo me quedaría con tu cuenta de GTA, le cambio la contraseña y... No puedes, porque yo le cambio antes la contraseña y a ti ya no puedes pero... Se murió Me morí, pero como ya llegué mejor no voy a insultar Porque si no le metes 50, 50 strike Uf. Ya te, ya te silenciaron. Bueno, si Pero ¿por qué te desahogas hermano mano? Si te quieren desahogar, desahogate ahorita. No. Bueno, entonces retorna al audio y cuando quieras insultar ya no, ya no voy a pon, ya no voy a pausarlo. En la casa de don José El de buena fe. Sí. Ay, no vi nada de que se Yo menos. Heathen is more dry. Imagina la Heathen. La Heathen is more De la capa la mata. Ay, acá qué pedo, güey. El pedo. Uno de los dos se tiene que sacrificar. What the heck? ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Cómo quiere que... Ah Ay, ya, ya sé cómo, ya sé cómo. También sé cómo. Vamos a... Oh. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Ay, maldito! culpó Perdón. Era en las, es... eran las esquinas. Bueno, yo, bueno, yo lo hice como pude. Insulté un poquito, sí, pero... Pero lo de que haya insultado a la vida misma, no. Por insultar a Jesucristo Ni siquiera insultar a Jesucristo Uy, casi digo Casi digo una mala palabra Que no debía decir porque... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora esto qué? What the, fuck? ¿What the hell No Hijocito ¿Cómo es así eso? Vaya pero, pero no. Yo primero. <supis> Se cae... <Birmingham> yeah. yeah. oh, audio. <m aja kayak más> <demais. m>, <antecesión> Te desmuteé. <risa> no, bueno, te desmuteé después de que dijeras eso. Ah, bueno. ¿Y ahora yo cómo le hago? ¿Me podrías ayudar? Okay, watch it, Ay, qué malo. Ay, guacha, no, rueda. A da, la da. esta cosa pesa. Esta cosa no se mueve. Ya voy. Pero... ¿Por qué no saltó? What the fuck? A ver, mano, ya voy, espérate. Estoy intentando hacer un... Un... Un... Un... Un... Un... un... ...un que me enseñó San Pablo. La casa de San Pablo... ¿no? ...se cayó a la basura. Ya, la saca la meca yugu. La du... Es broma, no voy a insultar, po... Porque me voy a... Era Pate, bro. Era Pate. Era bro. Al menos en el video del De Forest ma, ma, Matutino no me morí. Del De Forest Minesiano no insulta. Pues. Bueno, la cosa es que digamos que soy un niño de, de buena fe. De 15 años. Mi madre Que vieja tan hijo de pues oh, esa palabra que La selva peruana es la selva peruana Y los peruanos somos una basura <risa> Okay, pa parece que te toca poderse Decirlo. No de Dream Robloxiano mismo se va a caer y el mismo se va a insultar we. no llegas mano no llegas en 10 segundos pero no puedo matarme huevón no puedo saltar hasta allá ya no mano no te vayas ni se le escucha porque le saturó el micrófono. Bueno, ya, ya empezó la siguiente. Y ahora <risa> le meten un strike solo por decir mi. <risa> ¿De qué onda? No se te escucha porque le ha saturado el micrófono. Pues. What the heck? ¿Qué pasó, Watt? ¿Qué pasó? Soy Simón. Simón. Eres Simón? Simón. Eres Simón. No, yo soy. No, yo soy Simón. Oh, oh, oh. Silenciame el audio. Ya. Yeah. <risa> <risa> I <laughs> <ríe> ¿Y qué tiene, qué tiene que ver eso con el juego? ¿Qué, qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Y, y otras es cosas, escrituras, no se puede hacer un paco de pollo. ¿sí? <ríe> ¿Qué tiene que ver el...? ¿Qué tiene que...? ver? <ríe> no, se salió, pero hermano, no te salgan. <ríe> poner tu audio ya valió, wey, ya, valió <risa> ya valió el video ya valió el video ya valió el video ya vuelvo a entrar no te no, no importa después eso lo recorto con el de, de las fotos te gusta tu audio si ¿sí? la seca la meca la turuleca la queca la queca la beca la pica vamos mano tú puedes no puedo. no ¿Para qué? uh en el modo de noche yo me activa el modo Dream ¿sabes Mano? <ríe> se activa el modo Dream pues ponte en modo Dream ponte en, pon... okay. ponte en modo DreamWorks en DreamWorks en DreamWorks a ver Mano yo te espepteo a ver ¿eh? si sí, es que de verdad me active el, el modo Dream sí bueno, hay que utilizar la forma de vida perfecta. <ríe> no puedes, no puedes subir. <ríe> no puedes subir, huevo. No puedes. No puedes, no puedes, no puedes. No, no puedes. No puede. <ríe> Mano, ya puedes. <ríe> déjale, déjale, soy tú. Y sí, digo que la forma de vida perfecta es comerse un rico pan con un pollo. Sí. No, No. no porque no porque no, no cuido de basura, me lo voy a comer. Nunca más voy a prudenciar ese juego. Me mejor ponga, Mejor pongas a jugar Block Fritch en vez de jugar esa basura. Fridge va a tener una neutralización nuevos bandos, todo. No ¿Qué dijiste mano ¿Qué habías dicho? por sitio para comer en familia o en pareja pero eso sí tendrás que pagar con cinco robux cada plato nada ah, más pregunta ¿puedo puedo puedo? por ahora yo puedo grabar video. ¿Yo puedo grabar video? No, ajá, claro. ¿eh? Bueno. tenemos el mejor lugar para comer en sitio o en pareja ya mano, pase el código pase el código pasamos de jugar pasamos de jugar Roblox a jugar Stumbleweed pepe ok man wey hoy oh, está activado todo <risas> Y ahora yo como, yo, yo como grabo, ni siquiera sé cómo cortar. Van a ver, ¿podrías enseñar un tutorial a cómo poner un corte en una transición? Uy, ¿cómo? No sé cómo hacer una... ¿Qué te la araña? Le voy a poner basura. Ahora, voy a crear el nuevo. Ah, no, el código es 41171. Yo había grabado esa la pregunta. Bueno. 41177. Tienes que poner el número de Vegeta, sino un 7. Entonces, camarón, llámanos al 41177. Selene Delgado, de 18 años. <ríe> ya entra, Pema. Pasamos de Porque la... Ok, vamos a empezar con el código Pemikin. 4177. 41, 4177. 79. No, mira, entró un hacker a la partida. ¿no? Mano, ah, hazte tu protip, hazte tu protip, hazte tu proti Se te escucha. Mano, bueno, se te escucha como la basura. Restablece, Restablece tu... Audio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pemi Mi mamá. Sigo, amigo, Pemi King. ¿dónde estás? ¿ya me escuchan, Juan? Ya ya sí, ya te escucho. ¿Por qué estás Y cuatro, Amplify y yo, caliente Amplify y yo, lo cuatro. Estoy sorprendido. Para ganar la partida. Vámonos. Y el manalana por mí, no, el amueldito, muy tú puedes llegar. Güey. Camina para que pienses que se le fue el internet. Camina. Yo estoy cargando. Camina. Presea, Fresea. ¡Fresea! ¡Fresea, papi, ¡Fresea! Selene Selene Selene Selene la joven de, de, de 18 años fue encontrada jugando marihuana ayer en la mañana. Ustedes ya saben, pues mi king. Que, que ustedes ya saben que este contenido, de adulto, este contenido de adultos creado para adolescentes, pues... No, pues, pues man, ¿De adultos creado para qué? De adultos creados para niños y de niños creados para adultos. Y de, oh. y de Selena Delgado López, de 18 años. Y aparte, don cabrón, tenemos el mejor sitio para comer, disfrutar en pareja. Pero huevo, huevo, huevo, me está llevando, sí, me está llevando. Y, y si no tienes pareja como la mitad de la población, pues puedes comer en familia. Y si eres un niño abandonado por tus padres, puedes comer solo. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué clase de anuncios es este huevo? Y si no tienes una forma física, pues puedes ir a don astral para comer en tu forma astral. Bueno. Y si tampoco tienes forma astral, entonces ni siquiera sé cómo estás escuchando este video. <risa> Top número uno. Vamos a hacer nuestros potips. Nuestros potips. Está en la Los última. Ajá. Bueno, y, hermano, y. Even. I never see you. I'm looking at you, send me. I ready. Es, es, es, es, es, es simple, hermano. Es que. Que, mano. Es que, es mano. Que, mano. Es que, <risa> mano. Es que es el N delgado, de 18 años, fue encontrado. Ella fue fumando marihuana. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo ¿Cómo es eso? Yep, mano, y que te vaya bien, pe. Selena delgado, López, maldito celende delgado. Yep, mano, y tú mandaste el ¡Au! ¡Au! Muchas gracias. Muchas gracias a los que me están viendo este video. Muchas gracias. Depende. Es verdad, mucha gente no en este video Esperate bro, muchas gracias Espera, <risa> muchas gracias Pero pe cuando yo se influence, no estén pidiendo pases elite o de diamantes O, o salas privadas ¿Sabes por qué, mano? Okay. <risa> Porque se ¿Por qué de Delgado? de Delgado? Ya para, porque si no, se Celina Delgado se irá a comer en todo un camarón. <risa> que tenemos los mejores precios. Tenemos un. un doñe basado. Tenemos... Un doñe basado. Que buena. Tenemos un camarón basado. Hola, igual que va atado. Selene del lado López. no, sí, mano, me salió. Si sí, sí, me pregunto si tengo mucha novia. Y yo dije que no. Selena del lado López fue encontrado fumando, <ríe> fumando, fumando, fumando. <risa> Fumando la fuma. No, ¿más? no, ver, no sí, si me ganó una sí Sí me preguntó. Si tengo mucha novia y, y, yo, y yo dije que no, ya que soy pobre, latinoamericano, feo y ne y racista. Esta es la última. No, es la pene última. Dios qué buena. Dios, qué buen producto. Ay, hijo de madre. ¡Tum! ¡Tum! ¡Maldito! Se cayó, no. Se le lende a López. Acaban de llegar primero. Por tu culpa. Te ganó. Por tu culpa me van a matar. Porque llegó Celene Delgado López, llegó tercero <risa> ¡Corre, correcto. Porque Celene Delgado López fue encontrado jugando bueno, de a la, las dos de la tarde <risa> No, mano, aquí ya perdí Yo quizás pueda hacer un feliz yo yo ¡Uy, fan! ¡Casi se mata ese, ese maldito! ¡Que se llena en el lado lompe! ¡Ay, huevo! ¿Qué está haciendo mi tecla? Porque tu mamá, el delgado López, fue encontrado jugando un estumbre guis a las 2 de la mañana. Mano, solo nosotros quedamos... Messi... ¿Dónde? Sí. ¿Por qué porque qué? ¿Por qué, mano? No te entiendo. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Amigo. No. Un video que duró 26 minutos. Yo voy a ver cuánto tiempo de video tengo. Yo recién voy 7 minutos, pero... Yo, yo y vamos estoy... a seguir grabando para este wey. Que no lleva ni 2 minutos de video. No lleva ni 12 minutos de video. Así que chao.